Baby. Ay que te quiero, ay que te amo No me importa el pasado, porque estoy enamorado ¿Cuántas veces yo te he dicho? Ay que te quiero, ay que te amo No me importa el pasado, porque estoy enamorado Que nunca, nunca se borrará. Felices siempre los dos en un solo corazón. te extraño cuando anochece Es imposible fallarte Mi corazón te pertenece Por las mañanas te pienso Y te extraño cuando anochece A mí me está pasando igual Ya no puedo dejar de amarte Espero la noche con ganas Hacerte mía y adorarte Corazón Que nunca, nunca se borrará Felices siempre los dos En un solo corazón